Y, vamos, y también les voy a decir unas localizaciones de algunos objetos eh, Para hacer así más pociones Entonces vamos allá Y también que mmm, va a ser grabado en audio el resto del video Entonces ahora disfrútenlo Entonces acá vamos a comenzar Vamos a entrar al juego Esperen que me estoy uniendo a Guachi Entonces, como les dije al principio del video, eh, nosotros vamos a ir por algunos objetos. Oh my god, uní al Mr. Rich. También les voy a explicar cómo derrotarlo. Eh, primero, hagan, les recomiendo que, que hagan esto siempre y creen una poción eh, de. Una poción nuclear. Eh, lo que necesitas, como están viendo, el, es esas dos recetas que acabo de poner. Que ya ahorita les muestro cómo conseguir alguna de ellas. Eh, por ejemplo, les voy a enseñar cómo conseguir la de la ají, cómo conseguir la del Robux y cómo conseguir esas. Para conseguir la del Robux es muy fácil. Tienes que eh, derrotar por primera vez. Solo por la primera vez vas a poder tener este objeto. Eh, miren. Eh, como está diciendo. Que la idea es que tienen que derrotar al Mr. Rich. Después de derrotarlo. Ustedes. Van a tener que ir a donde el mago con el ojo del Cyclops. Eh, que acá sigo... Em, derrotándolo, entonces después de derrotar al Cyclops, em, va a salir un ojo. Oh no, oh no, oh no, lo hice mal. Lo siento, lo siento que sin querer me tomé la poción. <risa> sin querer me tomé la poción, pero F en el chat, F en el chat. Em, además, em, tuve que darle a uh, off la música por la razón del copyright al menos estoy acá batallando a ver, vamos nuclear potion a ver, ven cuando cuando que comience a estar rojo miren, le tiré el nuclear, esta vez no funcionó, esta vez no funcionó pero hay veces que cuando utilizas el nuclear como que ahí se pone, ven, ya se puso a brillar, a ver miren ahora sacarlo ¿Ven? Ya comenzó, ya comenzó ahí a quemarse y eso le hace perder aún más vida. Entonces, Dios, ¡ah! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! <risa> y lo siento por algún error que me pasó en, la, en el micrófono. Si es que pasó algún error en el micrófono, a ver. ¡Dios, ya! Continuemos, a ver. Eh, ya les digo eh, una localización y un truco para conseguirlo. También les voy a enseñar cómo conseguir el, el objeto más reciente de, de la nueva actualización del de miércoles pasado. Entonces, lo siento. Eh, a ver, ya vamos a derrotarte, Mr. Rich o oh, Señor Rico. En este momento ya debería estar eh, em, explotando Y ya, también ya les expliqué em... Entonces ¿Ven este cañón? este cañón Cuando comienza a aparecer Mr. Rich em, Miren Tienen que ir a su caldero Ya está terminado ¡Ay! El ojo del Ciclops em, Eso nos puede darnos algo pues, por lo que yo ya conseguí eh, el ojo de Robux, eh, gracias a lo del Robux, tienes que hacer lo siguiente. Si es que tú eres de computador, tienes que darle clic a donde aparece Zip Clops Ay. Teleporta tu calderón, si es que tu calderón es muy cerca de acá, estos arbustos. ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Alguien me atrapó! ¿Alguien? Me bugué, me bugué, me bugué, me bugué. Tengo que saltar, tengo que saltar. Eh, interact. Interactuar, ¿ven? Eh, gracias por la razón de que yo ya lo conseguí. Yo tengo gemas ahora. Eh, también les voy a explicar algo. Eh, como ven, acá pues hay una cosa. Miren, en ingredientes premium... Podemos comprar ingredientes Cosas Y ahí eso Con las emas ¿Y cómo conseguimos emas? Eh, pues miren La idea es que tú tienes que hacer algo Y es que eh, A ver Por ejemplo, si haces otra vez la de la bruja Es que mira que hay una cueva Hay una cueva Es que ya les explico A ver, me voy a entrar acá Voy a crear un Fly Robux Potion por la razón de que yo ya tengo el pájaro. Entonces, a ver, un Fly Robux Potion me lo tomo y ya puedo volar. Entonces, ahora, para, para conseguir uy, esto de este objeto de acá de la mitad, toca hacer lo siguiente. Toca ir a la cueva que yo ya había hecho las misiones. Yo había hecho todas las misiones. Entonces, miren, tengo que interactuar con ella y tengo que hacer unas cosas. Antes de hacer esas pociones, toca hacer enviarle pociones. Y luego ya le tienes que darle los ingredientes que están alrededor del mapa. Les recomiendo tener el Cyclops pues, ahí para dar recetas. Y ahí que cuando quieras la. Ahí como ves. La acabé de tirar por la razón de que ya no podía. A ver. También les voy a decir algo. Eh, por ejemplo, eh, cuando terminan este.. Eh, Digámoslo, otra vez derrotan al señor Rich o el Mr. Rich que gracias a la nueva actualización ahora eh, digamos que eh, lo que pasa eh, es que ya no puedes volver a conseguir gemas. Por ejemplo, eh, conseguiste el objeto. Entonces, si sí puedes volverlo a hacer, pero, pero esta vez no vas a volver a conseguir el objeto, sino lo que vas a conseguir ahora va a ser, eh, eh, digamos, eh, las gemas. Si, sí, te va a darte gemas por la razón de que tú ya lo lograste conseguir. Miren, aquí estoy mostrándoles todas las localizaciones de algunos objetos también. De lo de de lo de. Ya saben, la bruja esa. Entonces, a ver. Ahí está el Cyclops Ike. No lo necesito. Cuando para de brillar o desaparece como si nada, es que ya, ya, ya no lo puedes coger. O sea que ya no lo puedes intercambiar. Tienes que esperar hasta la siguiente batalla si es que tú no lo hiciste. A ver. Necesito una, una cosa de la cueva. Ya voy a mostrarles eh, cómo conseguir. Algunos objetos, como les dije Algunos objetos Y un super trucazo Para conseguir más objetos Digamos Digamos eh, Me refiero mmm, Me refiero a objetos Por ejemplo La de la araña o la hada Esos tipos de objetos No objetos de la bruja Sino objetos ahí de esta cosa que son coleccionables que tú puedes recolectar. Por ejemplo, este ya tiene absolutamente todos los objetos. Cuando termines de darlo te va a dar un resultado. Y entonces, ahí, felicidades, ya habrías conseguido eso. Además, hay uno re fácil. A ver, miren acá. Y me dio mi Entonces, ahora les voy a explicar cómo conseguir los objetos. Lo primero que todo, vamos al desierto. Ve al desierto, ve al desierto, vamos. Eso es. Por acá. Ahora, antes de que te vayas por el puente abajo, vas a ver esto. Te teletransportas a tu calderón y lo pones ahí. Listo. ¿Habrías conseguido ese objeto? Ahora vamos con el siguiente Para conseguir este objeto eh, Es muy fácil Va acá este árbol Dale clic, Llévatelo A tu calderón Y ya Ahora el siguiente es muy, muy fácil de conseguir Pero hay un bug Y es que me... what ¿Acaso no está el pájaro? Es que lo cambié. A ver, eh, ahí debería estar el pájaro. Pero algo raro me pasó. Ahí está el pájaro, digamos. A ver, voy a darle reset player y me voy a volver a tomar mi poción. Teleport to Calderon Fly Robux Drink Potion. A ver, entonces, a ver. Veamos si es verdad que según Dios. Es que acá debería estar la del pájaro. Tendrías que darle reset player justo aquí. Coges esta. Te vas al calderón. Listo. Conseguirías la del pájaro, ¿no? Ahora vamos a conseguir la del punch. O digamos la del... La de... Miren. Yo me sé... Cómo conseguir este este G boxing gloves. Cómo conseguir el fish. Cómo conseguir la araña. Cómo conseguir. Y, cómo conseguir pins. Cómo conseguir el ají. Y este, este les acabé de decir. Y el Robux ya les dije. En cambio, estos ya vienen incluidos. Entonces, en realidad ya les diría todos los objetos que ya me lo sé todas y sus localizaciones ahora vamos con boxing gloves lo primero que todo tienes que ir a um, un lugar y es justo acá tienes que quemar algo en donde te aparece que está prohibido quemarlo um, lo tienes que quemar ahora Tienes que crear la siguiente poción Solo Pon un chili Con esto Hot potion Y ve allá Ve en donde está lo de Lo de digamos um, um, El lugar para conseguirlo El golpe O lo de esto Y así también al mismo tiempo Vas a hacer algún team Ahora les voy a explicar algo. Um, hay un parkour que tienes que hacer. Entonces, ahora tienes que hacer algo. Para mí la puerta ya está abierta. Pero, en cambio, para ti debería estar cerrada. Porque tienes que hacer algo muy importante. Ahora, ingresa 5... Cinco orejas de gigante Te vas a otra vez al lugar No te va a pasar nada Tranquilo Otra vez me confundí Lo siento Es que me confundo siempre en esto Entonces, a ver Vas por acá te vas abajo haces otra vez el parkour y ahora te tomas el esto y ahora deberías comenzar a hacerte grande y más grande y más grande hasta que puedes conseguirlo ahora deberías lograr tener la llave tú abrirías acá abrirías esto y ahora te debería pedir algo este ahora Tienes que interactuar con este y te diría que quiere tu ADN. Entonces para conseguir esto tienes que hacer un truco. Y esto al mismo tiempo te va a darte un logro. Un logro que se llama Into the Hot Water. O sea, dentro del agua caliente. Necesitamos 5 Um, hagas que estén puestas en la poción hasta mañana um, ahora tienes que ponerte justo acá y comienza y te tomas la poción ahora te estás haciendo pequeño, ¿no? pero miren, me morí acá deberías obtener un logro, ahora yo soy la poción ¿no? ahora tengo que quitar esto y solo tener mi propia poción. Ahora, tengo que volver a hacer lo de lo del parkour, lo de entrar a la puerta. Y esta vez lo que tengo que hacer es dárselo a, a esa personita. Ya va. Estoy acá comiendo palomitas también. Para relajarme. Ah. Además también, si quieren apoyarme, denle like, suscríbanse, darle clic a la campanita. Eso en serio que me apoya un montón. Entonces, como está diciendo, toca hacer este um, hobby muy fácil. Eh, te vas por aquí. Te mo... Me morí, me morí. A ver. Tengo que volverlo a hacer. A ver... ¡Ah! ¡Otra vez la confusión! En ese árbol yo me acuerdo que conseguí el pájaro Ahí debería estar el pájaro Pero hay veces que en España bien o lo cambiaron Pero a ver, ¡vamos! También les voy a explicar algo Miren que acá pueden salvar pociones Pueden salvar hasta tres pociones. Pero gracias a la nueva actualización eh, de la de la tienda y las gemas. Ahora, otra vez me morí. Pero como estaba diciendo, que ahora tú eh, digamos que puedes. Eh, ahí. Comprarte más espacio. Sí, como estoy diciendo, comprarte más espacio. Ven, 7 salvadores más de pociones y vale 300 eh, o 300 gemas. Pero si es que tú no tienes los suficientes, si es que tú tienes robots que yo no tengo, y por eso es, y tengo cosas gratis. Esta este espada la conseguí con el Meta Event. Tristemente ya no está disponible quienes personas, quienes lo quieran conseguir porque ya terminó el Metaverse Event. Ahora, después de que por fin haya terminado este parkour, uh, ah, hablo con este. Él me dará mi poción y me abrará. Y me abrirá esto. Ahora, tendré que interactuar con este y.. Ahí, él me hablará, bla bla bla bla bla bla, y entonces selecciono el equipo que yo quiero. Y entonces, él me daría automáticamente, eso, me transporta mi carterón y ya tendría el Praxing Grabs. Y así de fáciles para conseguir ese, esa cosa. Entonces, ahora vamos a conseguir la del ají, o el chili. Ahora, lo primero es lo siguiente. Les recomiendo que ya hayan obtenido el Robux, que ya les acabé de decir cómo se hace. Entonces, miren, tomen la poción y váyanse justo acá en el desierto. Ustedes dirán que no se ve nada raro pero hay un lugar secreto justo acá por acá puedes bajar y vas y con esto tendrías que hacer un parkour muy difícil pero si vuelas con esto oh, conseguirías el chili te vas acá lo pondrías y ya tendrías el ají ahora vamos con la araña hay dos formas de conseguir hacerte pequeño la primera es el fly rocks y la segunda es la forma de meter sac. Acá, pero en cambio nos hacemos pequeños Cinco hadas en total, no intentes muchas masadas. Yo lo intenté una vez, pero fue un caos Un caos es un caos Y un segundo que me tengo que acordar de algo que íbamos a conseguir ya la telaraña. La Ahora, como ven, una telaraña. Esa telaraña se ve sospechosa. Eh, también hay un objeto que no es para guardar. Este es este Star Code, yo no sé qué. Ese es un objeto de un, una persona youtuber que la pusieron ahí. Entonces te metes por este lugar y habrías eh, conseguido algo. Deberías haber conseguido la araña. Las clic, te teletransportas a tu calderón y felizmente ya tendrías la araña. Ya conseguimos esta, eh, esta, esta, esta, esta, esta y esta. Ahora vamos a conseguir el pez. Para conseguir el pez, toca hacer lo siguiente. Obvio que toca irnos al agua. Entonces, para ir al lugar, eh, tienes que hacer lo siguiente. Te tienes que irte acá al fondo y tienes que irte por acá. En este huequi ya habrías encontrado el pez. Fácilmente le das clic, las teleport tu Calderón y fácilmente ya deberías haber conseguido el pez. Ya conseguimos el pez, la araña, el Robux, which is blue. Um, ya conseguimos el chili ya conseguimos boxing glasses, camaleón y eso. Ahora uh, o sea que conseguimos ya todo esto. Ahora cómo conseguir este. Ahora. Toca explotarnos a nosotros. ¿Cómo? Miren, ahora tienen que hacer solo. No, eso no. Porque eso eh, te hace como. Acabaron de ver ese zombi, ¿no? Esa cosa te hace así. Ahora, lo que tienes que hacer es irte justo en donde. Al lado de donde el ADN había otro. Este otro es este acá. Te aparece un signo de mi camiseta Es que significa que lo tienes que explotar Te tienes que tomarte esto primero Y tienes que explotar enfrente de eso Y deberías haberlo desbloqueado Ahora em, Ahí aparece que está prohibido volar Pero yo le em, Un amigo lo intentó y no se murió o sea, que lo hizo al 100% sin ningún problema. O sea, que lo hizo a la perfección y no murió para nada. O sea, lo hizo perfecto. Entonces, aquí ya tendrías que hacer un parkour re difícil. Llegarías acá... Te llevarías estos bins completamente, te los llevarías, te teleportes con calderón, te lo pondrías y obtendrías un logro al siguiente día de completar el reto. También hay otro truco y es que solo se lo das a un amigo y es como si él tuviera el objeto ya. Eso es lo que yo hice para conseguirlo, para no hacer el difícil partido. Ahora ya conseguimos todos estos Todos estos Y ahora el último gratis que queda es este El pet tag Y como dije al principio del video es el de la nueva actualización Entonces para hacer esto ahora tienes que ir a este nuevo lugar Ahora la idea es que tienes que completar el quiz. Si lo haces mal te mueres pero como les acabo de decir, es 23 y 24. Ahora, este no se expaleó. El día que se creó fue en el año 2004. Um, ¿Cuántos ojos tiene? Tiene uno, obvio. Um, ella um, llegó a hoy oh, Y el primer evento fue el señor Rich. Y ahí conseguirías el pet tag, te teletransportarías al carterón y ya obtendrías todos los objetos de Wacky Wizards completamente. Entonces, si llegaste a esta parte del video, dale like, suscríbete y más. Un dato curioso, antes tenía este objeto premium, no es que no lo compré con Robux sino que antes, eh, cada día, tenías ese mismo objeto premio pero gracias a la nueva actualización ya no está disponible y ahora te toca comprar eh, en la tienda con gemas y ahí ya lo obtienes permanente en cambio antes solo podías como 5 veces o 6 o 7 veces usarlo además este nuevo objeto es también incluido con esta actualización nueva. Entonces, si es que tienes Robux, ya obtendrías todos estos. Si es que tú tienes Robux, también lo obtendrías permanentemente. Entonces, gracias por ver este video. Gracias por aquí mmm, ver este video. Dale like, suscríbete y activa las notificaciones, o sea, activa la campanita. Y nos vemos muy, pero muy pronto en un nuevo video. Adiós.